Buenas caras de viviembros mi miembro, sí, bienvenidos a un día en la vida del escorpión dorado Hoy amaneció nubladito porque estamos en el verano, güey la época del año que aquí en la Chilangolandia caen lluvias Pero nada más para que se den cuenta de lo que tiene que vivir un dios, güey Van a ver todo lo que hace un dios en un día, güey Ahorita nos vamos rumbo a una grabación de lanzamiento de la película de Deadpool 2 Me habló mi amigo del Deadpool, ya saben que somos carnales él y yo dijo, cámara escorpión, quiero que hagas el casting para encontrar a alguien de la Force. Sí, vamos a hacer una madre que se llama Maxford Y dije, órale, entonces vamos a ir a armar un jurado Para hacer el casting del mejor rechazado del mundo ¡Ah! Pues así es como se tiene que festejar Y ya me van a pedir películas, ¿no? Si se portan bien, les voy a decir a mis canales de Fox Home Entertainment Que me den así unas claves porque ahorita el lanzamiento es digital nada más Ya tengo listo todos mis tacuches, güey, ahí para que se me vea llegando. Porque hoy va a haber muchas entrevistas, güey Así que a cada una le vamos a dar su debido tiempo Van a tener el privilegio de tener algunas de las fases del escorpión dorado Ahorita estoy en mi fase 3 para Deadpool me voy a ir en Super Score. Pero vámonos para allá a ver qué pedo. <risa> y te vengo prendido, güey, de haber estado allí en el casting Pido, güey, con los participantes Primero estaba un güey que chiflaba como camotero, güey Bueno, si ustedes no saben, aquí en Chilangolande, güey Así se escuchan los camotes, güey, así... <risa> Y digo, ¿qué pedo con el otro que llegó ahí? El que estaba así como gordito. Ese güey me cayó chido para que güey. Escúchenlo, ¿cómo dijo es ese puto? Pues? ¡No más! Dios esa que le veía más futuro desde el principio, déjeme decirlo. Y después se puso medio rudo el pedo, güey. Y llegó acá, deja acá como toda pedera, güey. Así, mira, así como que te veía, así. Que trabajaba ahí en las micros. No sé si manejando o asaltando gente, pero wey, ahí estaba. Caballero, yo no quiero a su destino Hasta me bajaste la emoción, muñeca fea. Bueno, pues yo soy la Wendy, pero todos me conocen como la Lady Ruta 2. Y después, esa que le pusieron de su nombre Mushante. Su combinación de entre musha y mutante. Después de que se quitó la ropa, me di cuenta por qué le pusieron así. Esta canción es dedicated to all the Mummies en la casa. Al final tuvimos que escoger, tuvimos que elegir entre todos. ¿Quieres saber cuál fue el ganador? Chequen. Por decisión unánime, el ganador de Max Force los rechazados es. ¡Botano! ¡Se te va a el pinche Así es mi vida de Dios. ¿Qué pedo, güey? A huevo. Ahora vámonos con la pinche Alena Micha. Vámonos con la Dela, güey. Que y, y tengo entendido que se tocan las noches viendo mis videos. Eso es lo que me dijeron. Y obviamente, pues me ha estado rogando durante meses que vaya a su pinche programa. Pues vamos, donde hay carne, pues yo ahí llego. Porque tiene los ojitos, la vela, la, eh. Los ojitos que es mi hito. <risa> Vamos con Adela, venganse. oh biche, Adela no mames, se compró su pinche mansión o oh, qué pedo, qué tranza, que me meto así de huevos o qué, ni voy a caber con mi pinche tanque, a ver vamos a hablarle a la, la chica. Sí, bueno ya llegó el escorpión dorado, alguien salgame a abrir, qué tranza, qué tranza, nunca habían visto un dios o oh, qué pedo, pues ya qué, pues qué te digo, hora de, de pinche gorina? Foto antes de que entres ¿Qué pasó, mamá? Para él, ti, para ti lo que quieras. Beso de leguita. No le digas dos veces porque luego no me voy a ir estar hablando. Toma de foto. ¿Cuál beso? Antes <risa> Entere... Ah, espera, otro, otro. Otra, tô, ah. tengo para todas. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo está? Todo bien. Eh, me da gusto que le den trabajo a los hippies. Chingón. ¿Qué Onza. ¡Órale! ¡Viene de lujo! ¿El micro? ¿El relioso. A... Oye. <risa> Vámonos. Viene a todo lo exacto. que da el escorpión. Te va a dormir. Pero te va a doler, pero te va a gustar. Ay, tengo miedo, Ay, miedo escorpión. ¡Tiene coplado! ¡Capacito! Yo te descubrí a ti. ¡Ah! ¡Oh! ¿De dónde me descubriste? ¿De me, me descubriste del pecho. <risa> ¡A ver! <risa> ¿Y esta pared de fracasados es que...? ¿Dónde ah, estoy yo? ¡No habías venido! ¡No habías sea, venido! Fui el primer güey que te hizo caso así, que te hizo el favor te levantaron el grito y después de que se Despegaste. Quitaste mi pinche máscara. No me pones en tu postre, me largo. Hoy me desperté con. No, no deslastro. A ver, ¿cuánto? los abogados vamos a mostrar su hermoso cuerpo que tiene mire que hermosos chicharrones tiene que dulces para tu madre mira qué changote aquí están dice se... ¡Ah! eres un cerdo ¿sí? ¡No te mira tu chiquito cual chiquito está bien grandote ¡Ah! drogadictos, adictos al poder de espíritu oye me estaban diciendo que sí es cierto que ¿qué? que no me que no me quisieron mi proyecto y que porque Javier torre se enojó le pero, ibas a robar rating pero yo no le desprezenté iba a haber uno, uno más proyecto. maquillada que él. ¡Ah! <risa> Te quiero comprar, yo sí te compraba No te alcanza de la... No, no me alcanza la... Si quieres, réntame un ratito, sí, una hora sí, es... no, ¿Te vas cuéntame... a casar próximamente? ¿A casar? ¿No? ¿Me vas a invitar a tu boda? ¿Con quién? Con Andrés Manuel ah. Te quieres ser la nueva gaviota. Ah. No me contesta ni, ni el saludo La única amiga que tenías en el gobierno ya se peleó, la Tatiana Cloutier no, no se peleó. ¿Cómo no? Le dieron pinche puesto culero ahí. ¿no? ¡No! Vamos a jugar algo. Me pongo así el tequila y luego te lo paso así. ¡Ah! ¡Es de juego! Ok, va. ¡Listo! ¡A huevo! ¿Listo, ¿Cómo lo vieron, güey? El día apenas comienza, güey. Como soy un pinche dios, güey, tengo que estar en putiza. Ahora vamos a reforzar un, un pinche equipo de pamboleros de mierda, güey, así. Según esto, los influencers FC, hagan ustedes el pinche favor. No se hace uno, cabrón, de todos los pinches influencers que no influyen ni madres, güey. Soy el pinche dios entre mortales como voy a hacerles el favor de subirles un poquito el rating para que se den cuenta quién soy de verdad. Vale la pena las pinches redes sociales por todo, por mi pinche jugosidad, por mi peluche en el estuche, por mi pinche calidad en la cancha. Fase 4, activada, ¿Qué ¡Ja, ja! trancha? ¿Dónde se va el malo? ¿Qué pedo? ¿Qué, Eso, puta madre, ¿Qué pasó, pinches clientes? papá. ¿Cómo te llamas ¿Cómo tu nombre? Papá. ¿Eh? papá. ¿Qué pasó, tuchera, chungón? te pongo, bechita, para que no te no, no tanto estamos estirando es el entrenamiento para el influencer cfc que se va a dar cita el próximo 8 de septiembre ahí los veo súbditos vénganse para acá se va a poner bueno casi no hay famosos yo soy el más famoso de todos los demás nada más le hacen como que pues me acompañan, son como los extras de mi película, ¿no? Eh, pero va a estar bueno porque va a haber leyendas de la médica y del de pinche Cruz Azul. Y entonces, eh, antes de eso, vamos a jugar este, el influencer CFC, quién sabe contra quién chingados. También invité a mi amigo Alberto del Río, el patrón. Va a estar chingón, así que váganse para acá con todo el pinche peluche en el estuche mientras sean testigos del entrenamiento, güey. No mames, ese güey se parece al lapicito, güey. No, qué soy pegado. Freddy Escorpión, pasa, mamá? ¿Poco te apellidos como yo? Soy Freddy Escorpión. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Todo bien. ¿Y, ¿Y, dónde? ¿Y dónde dejaste al susho Dom? Se quedó en la casa haciendo ejercicio el gordito. Ah. Ya no va a estar gordito sucio ¿Y dónde dejaste a, a la piscina? Se quedó en la casa también. Ah, ¿y dónde dejaste a, a la comita? Qué, qué? ¿Qué tiene, güey? Sí, pero porque siempre me tienes que preguntar en mi canal, es incómodo. ¿Qué tiene? Cuál, ¿Cuál es incómodo? Es incómodo. Incómodo, de encontrarte a mujeres así de incómodo, incómodo de encontrarte una de sus revistas en tu cuarto, güey. Va a ser de nueve. Órale, puto. Al balón, puro balón, ¿viste? Vamos a seguir, nos vemos el 8 de septiembre, güey. Mientras tanto, mira... ¡Ole! Repapalotando